venir. Algo que cambió en lo de Leo porque entraba de ahí, viste, si no, no tiene no, no por sé. dónde. Ahí entró entonces de la reja, de la calle, adelante, pero yo le dije a él, si viene de adelante no tiene modo de entrar a atrás al jardín, a la casa. Puede ser que el chiquito le haya hecho algo. Bueno. <tose>